El proyecto Floxosayeti Society es un proceso de investigación colaborativa y de diseño participativo para iniciar un proceso de cambio de matriz productiva. Hace una economía social del conocimiento común, abierto y de tecnologías libres, lo cual es esencial para el futuro de Ecuador y el conjunto de la región. Planteamos una propuesta que contrasta con el actual modelo económico y social que por un lado basa su producción en recursos limitados y no en recursos infinitos y por otro privatiza el conocimiento evitando que éste se socialice para incentivar la innovación y el desarrollo social y económico Kapanki, conocimiento libre y abierto saberes ancestrales nuevas tecnologías libre acceso a la información economía popular basada en la innovación a la sostenibilidad al futuro y contribuirán en esta revolución del conocimiento. Y posicionará a Ecuador. Como el primer país del mundo que se plantea como política pública. Apostar por una sociedad del conocimiento abierto y libre. Visibilizando un nuevo sistema económico y social. Que se ajuste al buen vivir y al buen conocer.